Vamos a iniciar este espacio agradable de, de relajación, de paz, de reconectarse con el ser, de estar tranquilas, tranquilos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a inhalar profundo y vamos a ir dándole paz a nuestro cuerpo. Inhalamos paz. Suavemente voy llenando de esa energía suave, tranquila, cada parte de mi cuerpo. Suavemente le permito a cada músculo soltar tensión. Inhalo profundo. Y cada vez voy más y más hacia un estado de tranquilidad y de estar con mi propio ser en el presente. Vivo inhalando profundo Voy soltando todos los pensamientos acerca de trabajo, o de las personas, o de situaciones. En este momento no necesito pensar en nada de eso. Es mi tiempo para el ser. Es mi respiro de paz. Así observo como si este cuerpo fuera mi casa y ahí adentro estoy yo, el ser, la conciencia, el alma, el ser vivo, la energía sutil. Yo visualizo como si ahí adentro tuviera una enorme biblioteca. Cada libro son las diferentes escenas de mi vida. Hay tantas diferentes experiencias guardadas en la biblioteca interior y voy a observar cada uno de esos libros como capítulos, historias de mi propio ser. Voy a visualizar como si yo estuviera cómodamente sentado, sentada, solo observando todos esos libros de experiencias de mi vida enviando paz a cada escena porque todo eso ya pasó cada uno de esos libros cuenta un, una historia de mi propia vida mando paz a esos capítulos de mi vida. Muchos ya son capítulos cerrados y los puedo recordar en paz. Ya pasó. En este espacio interior, cómodo, tranquilo, me doy cuenta que de todo eso que he vivido, tengo tanto agradecer tanto que soltar y así mismo cada alma cada persona pienso que es un libro diferente así como tengo escenas en mi vida Así hay personas tan diversas que han llegado y todos los que vienen a mi vida lo hacen por una razón. Nada es casual. Todos vienen por una buena razón. Con esta conciencia amplío mi perspectiva Acerca de todo y todos Sano ese hábito mental Que me hace etiquetar a los demás o que me hace rechazar a otros. Suavemente siento que yo puedo armonizar, que esta vida es una danza de armonía. Y para danzar, necesito ser muy flexible y fluir. Aceptando el movimiento, la forma de ser de otros. aceptando la las escenas de la vida, al armonizar, siento que profundamente puedo percibir la belleza de cada alma con la que entro en contacto. Una belleza que trae adentro de sus ojos, como si cada ser fuera un libro, con historias, experiencias, Así puedo tolerar, puedo aceptar, porque en este libro que es cada ser, me ha pasado tanto. Mi actitud es de comprensión de buenos deseos y de armonía. En esta conciencia Se van deshaciendo todas las expectativas acerca de cómo debe ser el otro o los otros. Se van deshaciendo las expectativas acerca de cómo debe ser cada escena de la vida. Es como si todas esas ideas preconcebidas, todas esas opiniones inconscientes las pudiera entregar al universo, entregar al Ser Supremo, a Dios. por un momento pudiera limpiar mi ser de expectativas y con eso liberarme de la tendencia a querer controlar lo que no se puede controlar. ¿Cuán agradable es sentir la libertad de aceptar sin expectativas? La realidad es tal cual es. No es nada nuevo. En mi interior tengo el poder, el amor, todo aquello que me sirve para vivir la vida tal cual es como un libro, un capítulo que está por empezar con curiosidad, con apertura, con confianza, con fe. Sí. Todo esto va deshaciendo Dentro de mí Esos pequeños nudos de miedo se van soltando. Esos pequeños nudos de enojo se van soltando. Es como si todo aquello que ata al corazón Poco a poco, dejan de presionarlo, y se suelta. Como hacia si así en el pecho hubiera más espacio para respirar, más espacio para amar. Más felicidad para sentir. Suavemente. Vuelvo a sentir que soy leve. Cuando ya no hay los nudos del miedo. Siento cada vez mayor libertad. Y veo la vida y a cada ser que viene a ella con una mirada diferente. Quiero ver luz. Quiero ver lo bueno. Quiero ver cualidades, especialidades, Quiero ver todo con una mirada de amor. Desde esta tranquilidad interior Aun cuando las cosas suceden como yo no espero y las personas actúan de forma que yo no imaginaba, tengo un gran corazón para perdonar. para mandar paz a esa escena y mandarme paz al propio ser. Y en vez de llenar mi mente del barro de los pensamientos inútiles, de tanta basura, limpio los sentimientos, con la energía pura de la paz. Las cosas son lo que son. Y hay tanto en mis manos que no puedo controlar. Suelto. Dejo ir. Soy paz. Y armonizo. Entre más hago este ejercicio, más me voy concentrando en un estado profundo, puro, como esa luz que tengo frente a mis ojos. Cuanto más me conecto con esa luz. Más y más voy más allá de los pensamientos, del ruido, hacia el silencio, la total quietud. Y allí sentir la energía. De poder, de luz, de paz, del alma suprema de Dios. Cada vez me concentro más en la luz del ser supremo. que refresca como gotas de lluvia y que tranquiliza aún más el fuego del enojo o de la frustración. Es como lluvia fresca que recorre el corazón que me calma me tranquiliza la energía del Ser Supremo de Dios es tan pura que me ayuda a sanar y a deshacer estas pequeñas manchas que aún quedan en mi interior. las va lavando con paz. Cada vez me siento más cerca. Con esa energía combinada de amor, de paz, de Dios, del alma suprema, de la fuente. Y cualquier cosa de la vida que no pueda aceptar, con la que no pueda fluir con la que aún esté luchando y tratando de controlar esta energía suave, poderosa y pacífica del Ser Supremo me ayuda a aceptar. Hacer humilde y soltar las armas del propio ego y ser tan simple. Como una chispa de paz. Un punto de energía. Y acepto. Suelto. Si tuviera que hacerlo, perdono. Y tolero. En paz. Porque la energía más elevada y sabia emerge de mi interior cuando no soy violenta o no soy agresivo. Tolero porque tolerar me hace actuar con sabiduría, con madurez, con equilibrio. Como un árbol inmenso, con un gran tronco que puede moverse, pero sabe que puede dar sombra y tranquilidad aquel quien está intranquilo. Así es la tolerancia. Una energía que acoge que calma y que me hace actuar con paz. Inhalo profundo Lleno con esta energía suave y armoniosa este momento presente. Cada parte de mi ser. Aprovecho de continuar en la experiencia de total paz. Inhalo profundo. Om Shanti. Om Shanti significa soy paz. Y te imaginan que de verdad uno, con, con el hábito, la práctica, uno pueda pensar en paz, trabajar en paz. Hablar en paz, comer en paz, lavar los platos en paz. <risa> Entonces, es un buen hábito que, que nos hace estar bien eh, en cada instante, ¿verdad? Nos hace más fuertes. Y quería leerles eh, este capítulito de este libro de Compañera de Dios de una de las almas que más me ha inspirado en mi vida, que se llama Daddy Yankee. Ella era la directora de Brahma Kumaris hasta el año pasado, que dejó su cuerpo a los 104 años. Una alma muy linda. Sobre la tolerancia espiritual, que además es el tema que vamos a hablar mañana en la charla, igual en este canal, a las cinco y media. Entonces dice, tolerancia no significa... Simplemente dejar una cosa como es. Es decir, no es la habitual actitud de sonríe y aguanta. La tolerancia espiritual es lo que te permite afrontar una crisis y te ayuda a resolverla. Porque la tolerancia es de un orden superior o un poder superior que la intolerancia, que el ego o la ira. Significa que eres capaz de responder con entendimiento, con cuidado y con pasión a la situación. Donde hay sentimientos de amistad y de amor, las dificultades se superan. Tolerar algo es una demostración de buena voluntad de proponerse, ser cooperativo y trabajar para la resolución. La tolerancia gana el corazón de los demás.